Pero muy buenas tardes tengan todos eh, los amigos que están a través de cartagomedios.com Y también a través de nuestra página en Facebook de Cartago Medios Y a través de el Cuarco Radio, el Facebook de Cuarco Radio Qué placer como siempre estar aquí, como todos los sábados A partir de la una de la tarde aquí en Costa Rica También a las dos de la tarde en Panamá y estamos en México, y a todos nuestros hermanos allá en España a las nueve de la noche, también disfrutando de nuestro programa totalmente en vivo, Café Empresarial Momentos de Negocios. Yo soy Giner Mora, y le damos la cordial bienvenida a nuestro señor director, Don Max de Queira Cascante, Don Max. Don Giner, como siempre, un cordial saludo, un abrazo fraterno a la distancia, qué placer volverlo a ver y compartir, como siempre, grandes momentos de negocios a toda la audiencia, que nos ve, que nos escucha, Max Sequeira Cascante, le damos la más cordial bienvenida. Y hoy ya, sábado 2 de octubre del 2021, comenzamos un nuevo mes. Estamos dejando eh, de lado el mes de la patria, nuestro bicentenario y estamos comenzando un nuevo ciclo, un ciclo lleno de prosperidad, un ciclo lleno de creación, de diseño, un ciclo lleno de nuevas cosas en donde ya estamos en la recta final del 2021, ¿verdad? En el cerrando el año y mm, a todos los que nos escuchan en España, en Países Bajos, en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en también en Bolivia y Centroamérica y México reciban un cordial saludo porque es un placer siempre estar compartiendo con todos ustedes, insisto, grandes momentos de negocios y don Heiner hoy estamos llegando a nuestro programa número 26 Sí, ya 26 eh, programas y como siempre, recordarles que nos pueden enviar sus comentarios a través del de mismo Facebook. Ahí nos pueden enviar los comentarios. O bien en el número que está indicado en su pantalla, 60758317 17, 17 nuestro WhatsApp. 60 75 83 17, ese es el número para que nos puedas enviar mensajes a través del de WhatsApp en el Facebook Live, también estamos estamos bien, ahí está chequeando como dicen los mexicanos, que le enviamos un cordial saludo, ahí está checando nuestro amigo Don Max, ¿todo bien Don Max? ¿Cómo estamos ahí saliendo? Estamos bien, <risa> estamos, estamos muy bien, estamos aquí haciendo todas las revisiones a nuestros hermanos de la hermana República de México también, un cordial saludo a toda Para la región mamá. Eh, Panamá Centroamericana y aquí lo decimos abiertamente, General ¿no? hayan pasado un feliz bicentenario de independencia, que es un momento de reflexión, de engalanar lo que ha llegado a nuestros distintos países pertenecientes a la, a la parte de Centroamérica y que hoy estamos eh, gozando de nuestros antepasados, esas primeras bases que eran fundamentales de lo que hoy llamamos estructura estatal, estructura de república y que hoy nos ha convertido en Costa Rica en el territorio que somos y decimos pura vida, pura vida definitivamente. Y hoy don Heiner y a la audiencia nos engalanamos porque vamos a tener un espacio dedicado hoy a un tema de importancia con dos invitados. Hoy tenemos dos invitados en nuestro programa que no solo nos van a venir a ilustrar sobre el tema, sino que nos van a hablar de todo lo que implica el área como tal, las grandes oportunidades. Entonces, don género hoy vamos a hablar de lo que es la parte oportunidades para el sector textil en Costa Rica. Y, vamos a, y tenemos ya la presencia en estos momentos en Café Empresarial de eh, la licenciada Sheila Sedó y del licenciado Jorge Navarro, de verdad que bienvenidos del Instituto Nacional de Aprendizaje. Hoy tenemos la presencia de dos funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje que para nosotros es un lujo tenerlos y que engalanan en nuestro espacio. Bienvenidos sean eh licenciada Sheila y licenciado Jorge. Qué honor tenerlos con nosotros. Muchas gracias. Eh, eh, bueno, nosotros veníamos a hablarles hoy, muy agradecidas primero por la invitación, ¿verdad? Y, y esperemos que llegue el mensaje que queremos transmitirle, conversarles un poco de cómo está el sector textil en Costa Rica, el tema de oportunidades para, para el sector empresarial. Eh, don Jorge, le va a dar como un preámbulo de, de, la, de lo que queremos conversarle, de una investigación que realizamos el año pasado. Entonces le cedo la palabra a don Jorge. Don Jorge, bienvenido sea también. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien ahí, sí, verdad? ¿no? Lo escuchamos muy bien, don Jorge. Perfecto. Muy bien. Perfecto, un saludo a don Max, a don Heine, por, eh, muchas gracias por invitarnos a este espacio que creo que es fundamental. Este, Como decía don Max, con mucho gusto estamos aquí eh, desde el Instituto Nacional de Aprendizaje Costa Rica, conocido como INA, ¿verdad? Costa Rica cuando se dice Ina a nivel país pues este prácticamente del norte sur y este, oeste que en realidad estamos eh, eh, en todo el país con más de 57 centros imagínense ustedes don Max 57 centros ejecutores nueve eh, regionales eh, eh, el Ina tiene una cobertura eh, más allá de que de, de muchas otras empresas. Imagínense que Costa Rica tiene siete provincias y el INA tiene nueve unidades regionales que operan para 57 centros y para dar formación profesional, en este caso, sector de la formación técnica, en todos los sectores de la economía, en comercio y servicio, en industria, en agropecuario, sector agropecuario. En toda la parte turística, que como sabemos, y estamos muy orgullosos, Costa Rica, la parte turística es muy fuerte. Y, por supuesto, también la parte de manufactura, que es la que, de alguna forma, pues está también el sector textil. Y hoy, pues, queremos compartir la experiencia de los últimos años que hemos tenido desde la perspectiva nuestra, como instituto técnico, eh, y todo el aporte que de alguna forma pues, se ha dado al sector y los cambios que han venido sucediendo a nivel mundial y que han afectado, digamos, Costa Rica y, y también la evolución del sector textil en Costa Rica, que esperamos que de alguna u otra manera, pues esto pueda servir también de, de alguna forma de ejemplo o de experiencia para otras regiones, sobre todo acá en Centroamérica, que somos un poco similares, y demás países, y con mucho gusto. Aquí estamos, eh, don Max, ¿verdad? Desde el INA que tiene más de 55 años de existencia, imagínese usted, sirviendo a la población costarricense, sirviendo, a, la, a al, como le decía, a los diferentes sectores. este ¿Para qué? Para contribuir a, a todo lo, lo que corresponde e incrementar la productividad de cada una de las empresas en las cuales nosotros estamos presentes, eh, Hoy, digamos, nosotros, para hacer este, eh, digamos, esta café de charla, eh, queríamos compartir, sobre todo, de que este, hemos, dentro de Lina, eh, hacemos diferentes tipos de investigaciones. Generalmente, las áreas técnicas, eh, eh, tienen un área que se llama gestión tecnológica que es la cual pertenece Sheila y hacemos vigilancia estratégica monitoreo del entorno para estar al tanto dentro de estas investigaciones este, tenemos este proyecto de empleabilidad que está enfocado a un nicho muy importante ahora eh, este, este, esta digamos, investigación que queremos compartir hoy o por lo menos en este ratito Nace porque nos dimos cuenta que muchas veces nos han solicitado, sobre todo lo que son instituciones del Estado. Vea qué interesante: las instituciones del Estado, ministerios, instituciones autónomas, en lo que se refiere a la ayuda de compra de productos textiles. Vea qué interesante. Entonces, eh, por ejemplo, en cuanto a elaboración de las diferentes especificaciones, diferentes diseños, de, sobre todo lo que son uniformes de las necesidades, y nos dimos cuenta de que había unas falencias muy grandes, porque no hay en estos casos, y no tiene por qué haber expertos que les puedan garantizar a ellos que esas compras eh, de esos productos pues tengan y cubran la necesidad específica de cada uno de estos productos. De, de, de las personas que integran, verdad. Entonces eh, eh, y se estaba haciendo un problema a nivel país en cuanto a que muchas veces pues estaba comprando lo que o llegaba a, a, a las bodegas y a las personas comprando muchos productos textiles que quizás no era lo que en principio requerían en cuanto a muchos factores, verdad. Muchos factores. Entonces de ahí que decidimos que es la parte que viene, Sheila. Hacer una investigación, viendo falencias de calidad, falencias de, de la parte técnica, falencias en todo lo que son tallas de estos productos, ¿verdad? Hacer una investigación ya un poco más integral para encontrar cuáles eran las causas y ahí fue donde descubrimos que existe un gran nicho de mercado y oportunidad, sobre todo para las empresas nacionales. Entonces, para no seguir hablando yo acá... Y, y durante toda la todo este espacio que vamos a tener, ir eh, hablando sobre los hallazgos y, y qué es lo importante en cuanto a oportunidades, eh, les cedo la palabra a Sheila, que fue la persona quien realizó y llevó a cabo y lideró la investigación en relación a este nicho, aunque hay otros que más adelante pues vamos a hablar a nivel de Costa Rica. Así es, Sheila. Que si gusta, usted habla de esta investigación que es importante que la conozcan no solo en Costa Rica, sino a nivel de otros países, porque puede ser que se esté dando las mismas situaciones que encontramos nosotros. Así es que me gustaría que Sheila se refiera un poquito a esta investigación que realizamos y todo lo que ha provocado este proyecto a nivel, por lo menos del accionar del área técnica textil. Así es, Sheila. Que si gusta, entonces hable un poquito sobre el proyecto y, y, y los hallazgos encontrados. Sí, señor, muchas gracias. este Sí, como mencionaban Jorge, eh, nosotros identificamos como núcleo que había eh, oportunidades, oportunidades de empleo para el sector empresarial y nos llamó la atención que, que por qué, habiendo en este momento de pandemia tanta necesidad de empleo, ¿por qué se estaban desaprovechando esas, esos, digamos, insumos eh, a nivel país de, de, de empleo porque eran compras estatales o sea son compras estatales reales todo lo que les estoy mencionando fue investigado digamos de, del sistema eh, del Sicop eh, que investigamos en el Sicop que es, es el sistema de compras públicas el sistema SIP que es el sistema de información de planes presupuestarios investigamos esos dos sistemas y nos dimos cuenta de que había muchas oportunidades de empleo que se estaban perdiendo entonces de ahí, de ahí nació la investigación, porque nos entró la, la, la, la incógnita de, pero ¿por qué no se aprovecha? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces nos dimos a la tarea de investigar que por qué no, no se aprovechaban esas oportunidades de empleo y ahí descubrimos un montón de cosas que tal vez ya otras personas lo conocen, pero nosotros como núcleo no, ¿verdad? Entonces por eso lo investigamos y nos dimos cuenta de que este... Eh, empresas formales eh, en el MEIC solo existen 2.974 em empresas y decíamos, pero como si sabemos nosotros como, como Núcleo Textil que hay una gran cantidad de personas que trabajan y viven de, de, esta, de esta actividad económica, ¿cómo solo aparecen 2.900? Bueno, entonces seguimos investigando y nos dimos cuenta de que a nivel informal hay más de 68 mil empresas que trabajan en esto. Entonces, vemos la diferencia. 2.900 a 68 mil empresas es una, una diferencia abismal. Bueno, entonces, usted sabe cómo es la investigación. Empezamos con una cosa y seguimos eh, con más incógnitas y decimos, bueno, pero ¿por qué tantas personas informales? Entrevistamos a algunos empresarios que eran informales. ¿Por qué no se habían pasado a la formalidad? Y ellos decían que, bueno, de lo que ya conocemos, que es muy caro los, los, los impuestos, que las patentes y que todo el asunto. Bueno, entonces pues ya nos dimos cuenta de esa gran diferencia entre formales e informales. Seguimos investigando cuáles eran los problemas que tenía el sector empresarial y por qué no se aprovechaban esas, esas oportunidades de empleo. Y nos dimos cuenta que es que no cumplen un perfil. Nos dimos cuenta que sí hay una legislación que los, los ampara porque hicimos investigación de, de qué había en Costa Rica para apoyar a los pymes y, o pymes, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que hay como 44 leyes que los apoyan. Entonces, en la investigación que hicimos en el CICOP, vimos, bueno, pero ¿cómo si hay 44 leyes? ¿Por qué las pymes no participan en esas contrataciones que generalmente el 75% se van fuera del país, o sea, de todo lo que se trae aquí de uniformes estatales, se compran en China, se compran en Estados Unidos, y la producción nacional es poquísima, ¿verdad? Entonces empezamos a entrevistar también a las personas que hacían los carteles de SICOP, que por qué no había un apoyo a las pymes de Costa Rica, y nos decían, bueno, es que nosotros no conocíamos que podíamos invitar a pymes, pero ¿cómo? Si hay una ley que dice esto, esto, esto... Dice, bueno, sí, pero es que también este, eh, aquí no hay calidad y aquí no hay producción, o sea, mil excusas ponían y nosotros nos dimos a la tarea de investigar cada una de esas cosas a ver si era cierto. Entonces nos, nos dimos cuenta que cómo que no hay producción si se producen aquí uniformes del Perú, que, o sea, para exportación y no podemos producir nuestros propios uniformes aquí en Costa Rica. Bueno, entonces es mentira, es mentira que no hay capacidad productiva. Después nos dimos cuenta también de que... De que eh, pueden participar en consorcios, eh, si una empresa es muy pequeñita, pueden asociarse tres empresas y participar, y todo ese tipo de cosas este, que nosotros nos dimos cuenta... Y preguntábamos a los empresarios, ah, nosotros no sabíamos. Y los que realizan los carteles, ah, tampoco sabíamos. Entonces vemos como que hay un desconocimiento de la ley y los que la conocen la obvian, ¿verdad? No, no apoyan a nuestro país. Y esa es una tarea que nos hemos dado, digamos, en el núcleo textil cada vez que tenemos, en, eh, digamos, asociación o enlace con empresarios. y con instituciones también del Estado, estamos, o sea, que cómo es que la ley está, que tenemos que ayudarnos, que podemos aplicarla, y que podemos ayudar a la producción nacional. Entonces, es una tarea que, de, de hormiga que estamos haciendo, ¿verdad?, que, que espero que en algún momento dé resultados, pero si sí, todos esos, esos elementos son los que están perjudicando al sector empresarial, pero entonces, vimos qué se necesita para aprovechar esas oportunidades de, de digamos, de compras del Estado que están latentes, que son reales, y que se están desaprovechando, Vimos que para que usted pueda competir en, en, en una licitación de Estado, tiene que, tiene que sí o sí ser, ser formal. Entonces, esa, esa gran cantidad, ese gran sector empresarial que tenemos está del lado informal. Entonces, tenemos una tarea enorme de pasar ese sector informal al formal para que puedan aprovechar esas oportunidades. Entonces, claro que hay, hay que hacer una inversión, hay que hacer una inversión de patentes, hay que hacer una inversión con control, o sea, con todas las facturas, con un montón de, de trámites que ya sabemos que hay. Eh, claro que sí, hay que hacerlos, pero eso a, a futuro va a crear, digamos, que yo pueda competir y pueda aprovechar esas oportunidades de empleo. El MEC actualmente tiene todo un programa de, de, que puede ayudar a la persona de cero hasta llevarlo a, a la formalidad y nosotros como Ina ya iniciamos un proyecto con 22 personas que son informales en este momento, que viven de esta, de esta actividad productiva de textiles y los estamos llevando en ese proceso para que ellos lleguen a la formalidad y puedan aprovechar este, este, estas oportunidades. Eh, eh, entre todo lo que encontramos del por qué las empresas no, no, no participan en estas licitaciones de compras del Estado, vimos que hay una gran eh, desegregación, o sea, todo el sector informal, a pesar de que son 68 mil, es inmenso, no están organizados, no hay ninguna representatividad de ellos en ningún lado, son como invisibles, somos como invisibles y estamos informales, entonces eh, se necesita un ordenamiento, una agrupación, eh, como la que ha planteado, digamos, en varias veces la OCDE, que ellos plantean clúster, que, plantea, que plantean enlaces. Eh, eso se puede, se puede lograr. No se ha hecho en Costa Rica, pero esa es una tarea que estamos tratando de realizar, eh, unirlos como sector, eh, ser una eh, línea, eh, tomar, eh, digamos, no solo capacitación, sino como un ente rector y guía. ...para este sector textil y eh, informarlos, informarlos de toda la ley que los apoya, informarles de las oportunidades como el MEI que lo, lo, los, también los, los, los lleva en ese proceso a la formalidad y poder a, a aprovechar todo eso. Entre todo ese ordenamiento que, que falta, verdad, que, que estamos carentes en este momento, también vemos que hay mucho desorden en el sector empresarial, por ejemplo, este, cada quien, cada empresario trabaja como quiere... Eh, las tablas digamos eh, se usan tablas japonesas, tablas americanas tablas este, de otros países nosotros a nivel país no tenemos una estandarización de tablas y también estamos trabajando en un proyecto para, para solventar ese problema entonces este proyecto consideramos que ha sido muy importante porque hemos identificado eh, muchas, muchas carencias o falencias como lo llaman Jorge en las que podemos trabajar y que y podemos ayudar nosotros al sector por, por medio de, de esas ayudas que por medio de INE que son grandes gratuitas podemos ayudarlos a ir creciendo y que hay oportunidades y tal vez por falta de conocimiento no saben que existen todos estos, estos elementos que pueden ayudarles a ellos a competir y poder eh, generar todavía más fuentes de empleo entonces me gustaría, don Jorge, que explicara un poquito de, de los porcentajes que encontramos en, en el sistema SIP, que es el sistema SIS, el sistema de información y planes presupuestarios, es un sistema que está abierto a todo el público, y por, de, de ahí fue donde nacieron los porcentajes de esta investigación. Don Jorge, si, si usted gusta, puede explicar a usted esa parte. Don Jorge está con el micrófono apagado, ¿verdad? Parece. Sí. Don Jorge. Sí, lo tenemos. No lo tenemos conectado, don Jorge. Vamos a ver si no logramos hacer la apagado, conexión directamente con, con él. Si no, Muy continuamos, bien. licenciado. Uh -huh. Continuamos más bien. Eh, aprovecho este espacio, Heiner, y aprovecho este um, un momento para la audiencia, porque. Eh, muy importante lo que dice la licenciada Sheila de este tema y es muy importante que la audiencia también conozca eh, las características de los invitados que tenemos hoy, ¿verdad? Aprovechando ese detalle con eh, la licenciada Sheila Cedo, para los que no la conocen, ella eh, es funcionaria del Instituto Nacional de Aprendizaje, ¿verdad? Destacamos esas calidades. Y también, um, además de ser funcionario del Instituto Nacional de Aprendizaje, fue estudiante del mismo instituto, ha hecho una carrera prominente, ¿verdad?, en el instituto como tal en el INAH, además de que trabaja en el departamento de gestión tecnológica y por más de 30 años se ha comprometido en la industria textil, como ella lo menciona en todos los procesos de diseño, producción, vestuario teatral, danza, um, eh, Costa Rica en el área de diseño modas, profesora en herramientas tecnológicas, eh, software de diseño te textil, eh, la licenciada tiene reconocimientos en México, Colombia, Guatemala, Perú, Costa Rica, y mencionamos que es especializada, ¿verdad?, con un técnico medio, confección industrial, una licenciatura en informática educativa, tiene acreditación e investigación, investigación empresarial de la Universidad de Zelaya de México, por, por eso es que habla con propiedad en el tema de investigación, y también... Eh, una diversidad de cursos aplicados a la educación y el diseño industrial además de que es evaluadora verdad en las pruebas World Science, delegada del Ministerio de Educación Pública Rica, asesorías técnicas en el sector textil y imparte clases universitarias en plataformas educativas entonces eh, la licenciada Cedo eh, tiene una connotada experiencia en todo lo que es el área textil generación de empleo normas textiles estudios antropométricos empleabilidad Igual que también con don Jorge, eh, tenemos eh, también que es del Instituto Nacional de Aprendizaje, compañero de la licenciada Cheila Cedo, el licenciado eh, Jorge Navarro, graduado verdad, de la Universidad de Costa Rica y como ingeniero industrial, también posee una licenciatura en docencia en la Universidad Estatal a distancia UNED. Y ha llevado numerosas capacitaciones, seminarios dentro fuera de nuestro país, así como representando a Costa Rica en diferentes actividades en el exterior, en cuanto a formación, capacitación técnica del sector textil. Así también para la audiencia, mmm, ha participado en el Incae con los programas de extensión empresarial y don Jorge también posee más de 35 años en el sector textil, su experiencia en donde ha ocupado cargos, tanto a nivel público como privado y tiene más de 25 años de ser el jefe del área técnica textil de Lina, además actualmente es presidente del Comité de Normas Técnicas Textiles de Costa Rica, adscrito al Instituto Nacional de Normas Técnicas en Teco, entonces para la audiencia vean la calidad de invitados que tenemos hoy, ¿verdad? Y por eso eh, el dominio que poseen en el tema. En teco, sí, entonces para la audiencia vean la calidad de invitados que tenemos hoy, ¿verdad? Y por eso eh, el dominio que poseen en el tema. Bueno, no podría, no podría definitivamente comentar menos de la gran calidad que tenemos hoy de nuestros invitados y aquí pues se está observando los amigos que están escuchando y que nos están reportando la sintonía, Yadira Cascante, le enviamos un, un abrazo también a, a nuestro gran amigo, colega, profesor, fue profesor de este servidor en la maestría, don Javier Ortiz, un gran amigo de, de ambos que le enviamos un cordial saludo, también está atento allí para él y para toda su, su familia, su excelente familia, y que estén pasando muy bien. Y por supuesto que la gente comenta y cuando escuchen el INAH, pues eh, es un, una forma de, de mostrar lo bueno que tiene Costa Rica, la calidad que existe en Costa Rica. Con una institución como, la, como el INAH, es una institución que representa muchas cosas, calidad, representa preparación, representa educación al, al alcance de mucha de la población nacional y eso es algo que nosotros queremos destacar. Eh, licenciada, realmente eh, a nosotros eh, siempre, bueno, nosotros somos docentes universitarios y, y nos gusta formar profesionales, pero siempre... Eh, consideramos eh, que esa preparación para meter aquí un poco de, de, de no solamente de la parte textil sino de, de lo, u otras eh, carreras otras preparaciones que tienen las personas cuando están con elina eh, realmente son personas que, que logran tener éxito y uno ve por ejemplo eh, de experiencias en donde la gente decía es que yo no tenía que hacer la gracias elina me pude preparar pude Sacar eh, o aprender a hacer algún oficio y hoy tengo mi propio emprendimiento gracias a Lina. Qué importante es, es esto, qué importante es que haya instituciones en nuestro país, en Costa Rica, que le permita a gente y a bajo costo que es lo mejor, ¿verdad? prácticamente casi que ni, ningún costo para, para poder tener esa carrera. Qué, qué valioso que es eso, ¿verdad? Sí. De hecho, le comentaba yo a Don Max que, que yo soy madre y Nina, ¿verdad? Este, ¿Sí? ¿Sí? De, yo, sinceramente, antes de entrar a Lina tenía una situación muy precaria, no, no, no me avergüenza decirlo, porque yo he crecido gracias a Lina. Elina me dio beca, porque de ahí no, no, no tenía ni para los pasos, ¿verdad? En ese momento. Entonces, ¿Sí? Elina me dio beca y me ayudó. Este, yo estudié un técnico, un técnico en industria textil. Entonces mi, mi pregunta era siempre, y con ese técnico, ¿a dónde voy a conseguir trabajo? ¿verdad? Les decía yo en ese momento. Claro que sí, yo me, me esforcé muchísimo porque estaba sumamente agradecida y al día de hoy amo mi institución eh, por eso y por muchas cosas más, ¿verdad? Que, que, uh -huh. que me dieron en su momento, este, me dieron estudio gratuito, como usted lo menciona, y con eso salí adelante, ¿verdad? Y no solo eso, sino que después me dio trabajo y seguí mis estudios ya a nivel universitario. Pero sí, el INAH es una institución sumamente noble, ¿verdad?, para las personas que no tienen, digamos, las posibilidades económicas. Pero, como dice usted, el que no aprovecha eso, ¿verdad?, <risa> ya no, no, porque el INAH brinda muchas herramientas, sinceramente, y estoy sumamente agradecida. Yo soy madre INAH, con mucho orgullo. No sé si continuamos, porque veo que... Sí, más, el... bien, sí, más bien, bien no, continuamos, no, no. eh, se marcha y la continuamos, más bien, qué bonito la ilustración que usted nos hizo, porque qué alegría saber que Lina está haciendo investigación y que se está desarrollando en el área de metodología, porque... Casi siempre uno de los factores, resaltando esto, ha habido problemas serios. Y usted nos ilustró algo que para mí es fundamental, que es ir a las raíces del problema cuando uno hace investigación, ¿verdad? Saber cuáles son las razones, como en este caso en la industria textil, que ha pasado con la parte formal versus informal. Y lo digo abiertamente, che, la, como consultor, a mí me ha tocado trabajar mucho esa parte pymes. Y es ahí donde uno se da cuenta cosas como la estructura organizacional la parte estructura financiera, la parte estructura empresarial, y aquí no es que estamos jamás demeritando a las pymes, por el contrario, yo soy pro pymes y soy del criterio que más bien es a veces falta de ayuda, falta de orientación, falta de buena asesoría, falta de buenos... Convenios interinstitucionales, como usted lo destacó en esta investigación, porque vea que llama la atención a esos datos que ustedes encuentran, ¿verdad? De 68 mil empresas en informalidad y las razones, digamos, externas que ustedes eh, incautan, llama la atención, ¿verdad? Que el tema de impuestos, que el tema de costos, que el tema no apoyo. Y soy de una línea de que sí, tiene que haber un gran apoyo a nivel de gremios y asociaciones para poder desarrollar este, este sector, porque yo soy de una línea de que tenemos que pensar hoy en la asociatividad empresarial y en las alianzas estratégicas entre pequeñas y medianas empresas para poderles dar ese, ese concepto de crecimiento, de acompañamiento, de sostenibilidad económica, porque sí soy de una línea, eh, licenciada CEDO, que tanto también es importante que eso no solo sea una realidad, sino ¿verdad? poder generar reactivación económica, más en estos tiempos, ¿Verdad? Uh -huh. Sí, este, este, que se está conectando, Sebastián, es don Jorge, es el nombre. Es de don Jorge. Sí, si esperamos mm, que por bien. medio de, de este link lo pueda lo pueda lograr. Este, bueno, voy a continuar yo mientras él se, le, se, se logra conectar. El eh, eh, don Jorge, ah, ya se conectó, perfecto. Ya ah, se conectó. Sí, señor, eh, me escuchan, me escuchan don bien. Don Jorge, lo escuchamos, bienvenido sea de nuevo, don Jorge. Aquí. Aquí estamos con mucho gusto. He tenido algunos problemas con... Tuve que cambiar de computadora y otras cosas, pero con mucho gusto aquí estamos. Este, Porque si, si quería, voy a explicarles la, sí, ¿no? la parte de los presupuestos, eh, de lo que se está invirtiendo a nivel nacional e internacional, uh -huh. lo que se está perdiendo... ¿Me eh, escuchas? Sí, señor, sí, sí lo escuchamos. escuchamos. Correcto. Bueno, primero que todo quisiera decirles que, que Lina pues tiene diferentes servicios, ¿verdad?, para, para contextualizar esto y resumirlo. Es decir, uh -huh. el INA eh, tiene ejecutado programas, este, digamos, elabora programas que son un conjunto de cursos que son capacitaciones mucho más largas, ¿verdad? Luego tiene lo que son cursos dentro de los servicios, que son ya capacitaciones cortas. Luego tiene los servicios de asistencias técnicas, al servicio, igual todas las áreas técnicas pues brindan ese servicio lo mismo lo que es la parte de certificación de competencias, es decir, si alguien por experiencia ha logrado tener esas habilidades y destrezas, pues el IRA llega y le dice bueno, usted sabe, le vamos a hacer una prueba y si, y si logra en este caso demostrar, pues se le certifica también tiene el sistema de acreditación que acreditación corresponde a aquellas empresas que de alguna forma pues quisieran también en sus eh, ámbitos que dan formación y capacitación o algún otro tipo pues que quieran dar digamos eh, en este caso algún tipo de formación técnica el INA va a hacer la valoración hace la evaluación y lo acredita y las personas estas también pues pueden accesar a tener títulos INA siempre y cuando el INA apruebe este tipo de empresas por otro lado también tiene todo lo que es el apoyo tecnológico acompañamiento como se dice en algunos casos, eh, servicios de laboratorio. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en el sector textil? El sector textil en Costa Rica en este momento, eh, prácticamente, de las eh, personas, y en este caso que solicitan los servicios del INA, este prácticamente el 90% son MIPIMES, es decir, pequeñas, medianas este, y microempresas. Entonces, y hay un porcentaje ahí bastante considerable, digamos un 10% de grandes empresas. Es decir, nosotros atendemos desde la señora que está en su casa con un, con un tallercito, ¿verdad? Hasta las personas que de alguna otra manera, en este caso las grandes empresas de zonas franca. Ahora bien, ¿qué ocurrió en este proyecto? En este proyecto, por ejemplo, eh, de este nicho de mercado que son los productos textiles de las necesidades de las instituciones del Estado, Resulta que anualmente se presupuesta en las cuentas textiles, por lo menos de la, durante el periodo de investigación, que fue eh, durante el 17, 18 y parte del 19, que anualmente se presupuesta 60 mil millones de colones anuales en lo que son colones costarricenses. Es decir, de esos 60 mil millones de colones anuales, nos dimos cuenta de que hay un 33% de todas las licitaciones con en lo que se refiere la parte textil que se declaran infructuosas. Es decir, que dentro de las causas que hubo en relación a esto es porque se declaran infructuosas por falta de oferentes. Por falta de oferentes que vayan a licitar... Esos productos que las mismas instituciones del Estado requieren. Es decir, ese 33% que significa cerca de un 20 mil millones anuales puede ser aprovechado en este caso por las mismas empresas nacionales. ¿Por qué? Porque dentro del 66% que quedaba, prácticamente el 33% es adjudicado a empresas transnacionales por los volúmenes de producción. El otro 33 empresas nacionales, ya consideradas grandes, y el otro 33 está quedando por falta de oferentes. Y en muchas de las causas de esto es porque los productos este por, por diferentes razones, los volúmenes que se solicitan por decir algún un, un ministerio de transportes, por ejemplo, que es voluminoso, un, un ministerio de seguridad pública, este, la caja costarricense de seguro social anualmente tiene un presupuesto mayor a casi 3 mil millones de colones anuales y parte de esas también este licitaciones infructuosas corresponden. Cuando nosotros traducimos esos 20 mil millones de colones eso generaría entre 2.500 y 3.000 empleados directos a Costa Rica. Y sobre todo con esta situación de la pandemia, mm. que después se, se complicó y se complicó a nivel de también de los, de los países, ¿eh? y que se, se detecta en lo que es la, el desempleo. Es decir, entonces, pero hay un asunto. Para poder usted licitar, y generalmente estos 33%, no es atractivo para empresas transnacionales porque los volúmenes de producción son para ellos muy pequeños. Pero para la industria nacional es una gran oportunidad y son volúmenes que de alguna forma podrían hacer aprovechados. ¿Pero qué ocurre? ¿Cuáles son las que? Hay que mejorar la calidad. Hay que hacer todo un proceso de normalización a nivel país de lo que son tallas. Se requiere formación y capacitación en muchas áreas. Como por ejemplo el conocimiento de los insumos y la calidad de estos insumos que se están utilizando. Porque muchas veces el problema es, radica desde el inicio en relación a lo que son insumos. La oferta ahorita nosotros la hemos cambiado para que abarque toda la, el, así los procesos de una empresa. Es decir, queremos dar capacitación en lo que se refiere a insumos, queremos dar capacitación en lo que se refiere a toda la parte de corte, toda la parte que se llama patronaje, la parte de diseño, la parte de confección, por supuesto, y sobre todo toda esta parte de comercialización de cómo y, eh, las empresas pueden dar ese salto. Entonces, ahí hay un vacío que puede ser aprovechado para efectos de que la institución, pues, entre. y ahí fue donde creemos también, de que había una necesidad de normalizar, no solo en tallas sino que cierto tipo de procesos que se realizan en las empresas, y esto también se logra a través de las normas. Por eso, a partir del año pasado, producto de este proyecto, este, se creó el Comité de Normas Técnicas Nacionales. ¿Para qué? Porque una norma, aunque quizá lo voy a decir muy sencillo, las normas lo que hacen es, de alguna forma, es precisamente ayudarles a las empresas, y en muchos casos representa el cómo hacer las cosas con un nivel de calidad que si está sujeto a norma, entonces las normas funcionan de manera en que Costa Rica hay normas internacionales, normas regionales, y normas país. Lo que estamos trabajando nosotros son normas país para la industria nacional. Si alguna de estas empresas se alinea a estas normas, que en muchos casos son como les decía, el cómo, son recetas de cómo hacer las cosas, de alguna forma también están alineándose a cumplir la calidad y el nivel a nivel de normas internacionales. Porque las normas que nosotros adoptamos a nivel de país, su origen es de las normas internacionales. Al día de hoy, y esto va alineado, al día de hoy se han adoptado en el comité cerca de 15 normas para el sector textil que esto también nos sirve para divulgar y que las empresas sepan de que ya de alguna forma tienen acceso a esas normas que les permiten el cómo hacer las cosas con un nivel de calidad que inclusive pueden hasta poder exportar sus productos ahora, esto está orientado a ese nicho de mercado cuando nosotros traducimos cuando nosotros traducimos esos 30 mil millones de colones y vemos que son de 2.000 mil a 3 mil empleados directos. Y esa traducción la hacemos a nivel de, de empresas, que sobre todo son las uh -huh. empresas nacionales. Imagínense que en este caso este, estaríamos hablando de un número y una cantidad de MIPIBES, porque si estamos hablando, por ejemplo, de 3 mil emple empleos directos. Y cada empresa tiene 100 empleados, 100, 100 empleados, digamos, para hacer una empresa más o menos mediana. Imagínense en este caso, ocuparíamos, ocuparíamos más de 30 mipymes de solo 100 empleados que ya son empresas grandes. Es decir, para que hecho la categoría de mipymes si estamos hablando de empresas de 50 o 30, pues estamos hablando de más de 60 empresas mi pymes es que podrían estar aprovechando solo ese nicho de mercado, pero a través de las investigaciones hemos encontrado otros nichos en los cuales se puede, esto considerando que textil ha tenido una evolución bastante difícil porque muchas veces eh, eh, eh, en su época en Costa Rica y en Centroamérica, Costa Rica fue de alguna forma una potencia centroamericana en lo que era maquila pero una vez que hubo la situación de la inmigración de las maquilas con los costos Digamos, en este caso, a nivel de, de países como Costa Rica, ¿verdad? Y que se fueron a China. Mucha gente pensó que ya el sector textil, por alguna razón, pues ya iba a morir. Pero recordemos que textil no es solo maquila Textil es elaborar desde lo que es, es eh, la, la, el conocimiento de los insumos, escoger insumos hasta el diseño. Y eso también es un nicho de mercado que se puede aprovechar y que se ha venido aprovechando a través de la industria nacional, ¿verdad? Eh, las empresas nacionales, como hemos dicho, prácticamente el 90% son empresas, son MIPIMES. Ahora, ¿qué está ocurriendo? ligado a lo que decía Sheila, de que de esa cantidad de empresas, MIPIMES, pues evidentemente más con la pandemia ha crecido el nivel de empresas informales. Entonces hay una cantidad de empresas que son un volumen de más de, podría ser más de un 70% de empresas que son informales, entonces hay muchas de estas empresas informales no lo saben, pero están a un paso de ser formales ¿por qué? porque hay ciertos requisitos que sí los pueden cumplir y ahí nosotros estamos trabajando, textil tiene una característica y con esto termino toda esta, toda esta idea del proyecto resulta que textil en el caso de Costa Rica Textil no necesita ser visible. Es decir, por ejemplo, eh, un taller de mecánica automotriz se si ocupa que los clientes lo vean para poder llegar a ese taller y accesar sus servicios. Textil funciona muy diferente desde el punto de vista de la dinámica. Usted encuentra eh, pymes en los... En las cocheras de las casas, encuentran mi pymes en sótanos de las casas, como en algún momento un señor dice: Es que no quiero pagar impuestos, sigue esto y que el otro. Y tenía un, un sótano donde trabajaba más de 40 personas. Lo que pasa es que ellos producen, hay una cantidad de mi pymes que producen en sus talleres que no tienen rótulos, talleres que usted pasa por las calles y ve una casa. Pero dentro de esa casa hay un, un, un taller de que produce algún producto textil, porque muchas veces lo que ocurre en Costa Rica es que ellos no tienen, digamos, la el conocimiento de comercialización y a la vez también hay en esto hay una cadena también de intermediarios. Entonces. Y generalmente los intermediarios son los que les compran las producciones a todos estos talleres formales e informales y, y, y, e, e informales. Y que a la vez son los que los colocan en las diferentes, eh, digamos, mercados, ya sean nacionales, para efectos de los contratos que ellos tienen. Y ahí es donde hay mayor porcentaje de utilidad y no siempre es el que produce. Entonces... Por eso es que hay veces la magnitud de textil regularmente no se no se visualiza debido a estas mismas características que se tienen. ¿verdad? Entonces, eh, eh, pero sabemos, por ejemplo, que esto es un nicho fundamental. Imagínense la empleabilidad que implicaría para para un país tan pequeño como Costa Rica, la posibilidad de que hubieran condiciones y que también esto se alinee desde un punto de vista político de, de dar ciertas ventajas a las empresas que sean BIPIMES a la hora de ofertar productos textiles para el gobierno. Imagínese usted, ahí hay una gran oportunidad, pero tenemos que trabajar diferentes instituciones y tiene que haber también una voluntad política en ese sentido. El Instituto Nacional de Aprendizaje a través de Lina pues está haciendo su esfuerzo, ¿verdad? Eh, hemos tenido cierto tipo de experiencias y para que las personas pues conozcan por ejemplo, nosotros tenemos por ahí una metodología que se llama laboratorio de creatividad. Es decir, es una metodología que usamos durante seis meses de tomar una MIPIMES y que hagan productos con valor agregado, productos creativos, que haya una oportunidad de demanda en el mercado. Porque ahorita no se trata de hacer lo que sea. No quisiera con este mensaje de que cualquier empresa, de, de, de, o MIPIMES o cualquiera salga corriendo, vendrele al gobierno. No, no, no se trata de eso. Se trata primero de hacer un reacomodo a nivel interno y eh, las oportunidades están con productos que tengan un factor diferencial en, en, en el mercado. Yo no voy a ponerme a hacer ahorita, por ejemplo, camisetas, que es lo más fácil, digamos, de un producto. Y llego al mercado y, y, y tengo 50, 100, 200 competidores. Ese producto tiene que tener algún grado de valor agregado de, diferenci de, de, de diferenciación de manera que a la vez también haya un nicho de mercado del cual se pueda, se pueda eh, tener este, eh, venta. Nosotros, a, a través del laboratorio de creatividad, lo que hacemos es tomar una MIPIMES eh, y hacer que salga del estado de confort y decir, bueno, ahora sí, creamos productos que en este momento tengan un mercado creativo que, que, que se justifique y hemos logrado, por ejemplo, una señora de un pueblito allá del norte del país, en San Carlos, que lo puedo mencionar aquí, se llama Creaciones Ilse, que logró de ser una de y ahora ya es una mediana empresa que está ofertando al gobierno, inclusive ha ganado licitaciones en el mismo ILA, del cual nos alegramos, y ya ahora ya es una empresa formal eh, eh, y constituida como, como debe ser. Es decir, sí se puede. Lo que pasa es que hay que sacar también el tiempo las empresas para formarse, capacitarse, y no solo basta con hacer un producto, se requieren otras, eh, no solo con, las, con tener los conocimientos técnicos, se requieren otras cualidades para poder que tengan éxito, ¿verdad? Eh, así es, don Max, no sé si eh, tiene alguna consulta hasta este momento, ¿verdad? En relación a, a solo ese nicho que estamos hablando. Ahora voy a hablar de otras oportunidades que hay y que sería bueno mencionarlas así rápidamente, a pesar de que el tiempo nos, nos ¿verdad? Pero por lo menos mencionarla para que queden ahí de tarea, ¿verdad? Sí, señor. Don Max. Eh, don Jorge, eh, Chela, qué bien este concepto que nos vienen a ilustrar, porque muchas veces a ese desconocer la verdadera realidad, verdad, de la empresaría en el campo de las mipymes, más en el sector industrial y que ustedes dos que están conectados con la parte de investigación, la parte de realidad, nos viene a dar una ilustración muy fuerte de los factores externos, los factores internos que afectan muchas veces el desarrollo de la empresaría Y ahora que lo hablamos con la licenciada Sheila, mencionábamos esto, verdad, la estructuración organizacional y que eh, da mucha alegría saber que hay en INAH ya. Eh, departamentos que se están preocupando por esto y ver cómo ustedes de verdad están empezando a cambiar la panorámica, verdad, un Jorge sobre la parte versus estructuración y ahora que usted dijo esto las normas vea qué importante porque casi siempre cuando se habla de normas sabemos que se ha hablado de eso a nivel general pero nunca se ha especificado hacia sectores que ustedes están yendo ya al sector textil a normalizarlo y qué tan importante puede ser ahora esto de aquí en adelante un Jorge y figúrese que esto, pues evidentemente nos ayuda a elevar el nivel de calidad. Eh, es claro que la investigación que hizo Sheila, uno de los factores también es la calidad de los productos. ¿verdad? Y calidad que está asociada a la empleabilidad. Ahora la institución pues, ha venido cambiando, como le decía, en nuestros tiempos. Y, y ahora hay un marco nacional de cualificaciones a nivel de, de Costa Rica. También eso nos ayuda a normalizar todas las carreras, es decir... Eh, que un muchacho que salga de Lila, pues pueda continuar toda la estructura para seguir universidad, y se ha reconocido eso. Eso estaba, digamos, desvinculado, ahora pues, gracias a Dios, a través de los esfuerzos de la administración, se ha venido trabajando eso. Eh, eh, uno, eh, digamos, en esto de la normalización, lo que ayuda es que las empresas en Costa Rica, pues, ofrezcan productos de calidad, con valor agregado, y que sobre todo, pues, que tengan demanda. Eh, eh, nosotros hemos venido trabajando a nivel de la institución, hablo so, lo que se refiere lo que es la empleabilidad que en realidad es una emergencia a nivel yo diría en otros países y Costa Rica no es la excepción de las personas desempleadas producto de todo lo que es la pandemia es decir el, el, el, el, los niveles de desempleo cada vez se, se incrementan pero también hay otra opción que es la empresariedad que es parte de lo que nosotros también y características del sector textil atendemos, aquellos que tienen sus propias empresas, aquellos que quieren crear sus propias empresas y esa es la gran facilidad del textil de que usted digamos la inversión en principio no es muy grande para poder tener sus empresas y diariamente nos llaman personas, mire es que yo quiero ser mi propio, ser, ser yo mi propio patrón, por decirlo así y, y, y todo esto de mis pymes puede ayudar a generar en, eh, digamos empleo en la medida en que se haga bajo una estructura y que logren ellos ser formales en ese sentido, por supuesto que todo lo, lo que corresponde a, a, la, a, la, a lo que es, es digamos la informalidad pues ayuda, pero de alguna forma esto digamos es importante en la medida en que ellos van creciendo Imagínense que el concepto empresarial, empresariedad, estamos hablando de personas dueñas de empresa o que ejercen independientemente una una profesión o oficio que no contrate personal asalariado o lo contrate ocasionalmente o por temporada. ¿verdad? Entonces, el hecho de fomentar también la posibilidad de la autogestión es fundamental porque eso contribuye al país, es decir. Es mejor que en lugar de que una persona, desde mi punto de vista, esté en la casa viendo que no tengo empleo, que en este momento, a través de una capacitación de diferentes áreas técnicas, ¿verdad? Una es una opción en eh, eh, textil, logre aprender y tener por ahí, digamos, un oficio en seis meses y, y logre entonces tener su propia empresa, porque en este caso, como les decía, las inversiones en lo que es en maquinaria no es tan alto en textil. Es decir, una persona con dos maquinitas, ojalá industriales, para que la calidad de ese producto sea mejor. Entonces, este, ya logra ahí estabilizarse y producir, este, digamos, sus productos siempre y cuando haya un, un proceso de análisis del mercado, mientras haya un proceso de ayuda a través del Lina, a través de otras organizaciones, desde el punto de vista para saber qué es lo que tiene que vender y no vender siempre, por ejemplo, lo mismo. Pero bueno. Ese es todo, digamos, el, el, el, de alguna forma, el mensaje en este sentido. Que hay oportunidades, sí, por supuesto. Hay, hay, hay situaciones donde, y, y, y no quisiera ser muy largo, donde dice, ¿cómo una persona tuvo éxito y la otra no? Y el textil yo le puedo dar con propiedad decir, ¿cómo es que yo hago? Digamos, por decir algo, camisas, y tengo las mismas máquinas que Pedro, tengo la misma área que Pedro, ¿y por qué Pedro si sí vende y yo no vendo? Bueno, bueno, hay que buscar las causas y ahí está la parte del conocimiento técnico. Porque, por ejemplo, un factor son los costos. Los costos no son iguales en una y otra empresa, ¿verdad? Pero bueno, es parte de toda esta digamos, eh, hoy preámbulo para todas las personas que, que, que, que nos llaman eh, eh, diariamente y que de alguna forma haya a, a oportunidades en el sector textil. Me gustaría que Sheila tal vez vaya resumiendo eh, eh, qué se generó a partir de esto también otros proyectos importantes, para yo cerrar con otras oportunidades que hay en el sector textil, que hemos descubierto también este, don Max y don Heiner, entonces tal vez Sheila, ir resumiendo la parte de otros hallazgos, como es todo esto de las, de la industria en, en lo que es productos hospitalarios, en la parte de presoterapia por ejemplo, Sheila Sí, señor. Eh, voy a tratar de resumirlo porque veo que ya se nos está yendo el tiempo. Este, sí. Esto de las normas, eh, mencionarles además que no existía un Comité Nacional de Normas y es parte de lo que identificamos también nosotros como un ordenamiento del sector que consideramos puede ayudar a estandarizar procesos, a mejorar la calidad por medio de las normas. Entonces, fue una, una. esto nació de este mismo proyecto de empleabilidad, el Comité Nacional de Normas, y fue propuesto por el INA, está liderado por el INA en este momento y agrupamos en el inicio, cuando inició el comité, eh, 19 sectores, eh, entre esos hay instituciones de gobierno, empresarios, productores, distribuidores y entre todos estamos trabajando por, por, por medio de las normas para eh, generar empleo y estandarizar procesos a nivel nacional. Eso, digamos, con el... Con, con la, la normalización. También existen otros proyectos que nacieron de este proyecto, donde vimos que las tallas es un factor primordial para estandarizar procesos y estamos trabajando en, eh, estamos gestionando a nivel INA la compra de, de un aparato tecnológico que se llama este escáner antropométrico. ...que eh, genera todo un cuadro de tallas de 200 medidas en, por algo en 60 segundos. Entonces, nuestro, nuestra visión es ir a, toda, a nivel nacional, a todas las provincias... ...y tomar medidas de población real, ¿verdad? No tener que usar en este momento, como se está haciendo con tablas de tallas de otros países... ...sino tener nosotros, nuestras propias tablas con población real de Costa Rica, ¿verdad? No inventadas ni sacadas de la manga... Y eso va a ser un producto que si llegamos a su fin, ¿verdad? que la, es que la meta que tenemos, va a ser un producto también que lo pueden usar los empresarios y de forma totalmente gratuita, va a estar abierto al público el uso y va a ser una forma también de organizar y estandarizar este procesos a nivel nacional. Otro, otro nicho de mercado que hemos también visualizado son las prendas hospitalarias, que son las prendas de presoterapia. Estas prendas son las que se utilizan para personas que han sido, eh, que tienen alguna parte de, de digamos, quemadura, que se han operado de los senos con, digamos, las personas que padecen de cáncer, Se utiliza para cualquier cirugía eh, postoperatoria. También se usa en la parte, en la parte, digamos, deportiva. Eh, eh. Se utilizan las prendas de presoterapia. Y en la parte estética, ni para qué, ¿verdad? Entonces, es un nicho de mercado que también estamos trabajando en eso. Este año, nuestros docentes se van a capacitar en esa área porque estamos pensando meterlo a, a nivel de ya de capacitación y porque también existe una solicitud de los hospitales que ellos necesitan que en Costa Rica se dé esa producción, actualmente todas las prendas que vienen de los hospitales en esa línea de presoterapia se están comprando en el extranjero entonces es una necesidad país que podemos hacerlo aquí en Costa Rica, podemos producirlo y estamos trabajando también en ese proyecto, entonces este proyecto ha sido muy importante porque han nacido como hijitos, le decimos Don Jorge y yo, ¿verdad? De cosas en las que podemos ayudar, que pueden generar este, nuevas fuentes de empleo diferenciadas a las que ya hay y que pueden este, ahí resolver esta necesidad que tenemos de empleabilidad también. Eh, no sé si se me olvida algo, Jorge, que a usted... Y tal vez mencionales a ellos y, y ellos nos indican en qué momento, pues, ya para ir resumiendo y si no hacer los programas que consideren estamos en la mejor disposición, ¿verdad? Porque hay muchos temas en esto, pero veamos. Eh, cuando vino la pandemia, Ahí, ahí, esto es bueno después hablarlo. Hubo, hubo un antes y un después en la parte textil. Es decir, eh, si ustedes se ponen a ver, eh, eh, hay, hay ciertas circunstancias, empezando por las mascarillas, hubo una gran necesidad de mascarillas a nivel país, ¿verdad? Pero eh, eh, resulta que ahora las personas a nivel no solo de Costa Rica, sino a mi, nivel mundial, vamos a tener mucho más cuidado de los productos textiles, sobre todo de la parte hospitalaria, que nos vamos a que vamos a usar. Es decir, que si es antivirus, que si es anti todo lo que usted quiera, ¿Verdad? Eh, eh, va a ser muy cuidadoso porque esto de los virus aparentemente seguirá, ¿verdad? Entonces, a nivel de Costa Rica, todos estos productos hospitalarios tienen que generarse eh, con mayor conocimiento en lo que es los insumos, o sea, las características de ese hilo, las características de esas telas, ¿Verdad? Que si es antialérgico, que si esto eh, eh, tiene algún grado de respirabilidad, por ejemplo. Y ahí intervino el INA en, en una coordinación a través de las autoridades superiores, ayudando al país, porque cuando vino la pandemia, a nivel del mundo hubo como una especie de que no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Y que si todo el mundo tenía que estar en las casas, que se cerraban fronteras, de que no había una serie de, de situaciones, entonces por eso fue que eh, este, Costa Rica, debido al riesgo de desabastecimiento de productos textiles, en el líneas el se unió con el Estado y la empresa, en este caso las plantas que tiene la caja de producción, y ayudó para producir más de 106 mil productos hospitalarios, que hoy por hoy Costa Rica no tenemos problema eh, en, en nuestros hospitales. Sin embargo, sigue habiendo desabastecimiento debido a la problemática que hay, de que no está viniendo a nuestros países las cantidades, digamos, eh, por las necesidades de estos productos que son, son digamos, muy delicados. Eh, eh, hay otras otros, eh, oportunidades, como son eh, la parte médica, que eso sería otro tema, don Heiner y don... Don Mac, que podemos hablar, donde textil está presente, no asocian textil con industria médica, pero ahí les vamos a explicar dónde es que entramos y si son otras oportunidades. Lo que son también los productos que utilizan eh, hilos y tejidos de, de, de origen natural. Ahí hay otra gran oportunidad que estamos hablando de sostenibilidad textil. La, la moda sostenible y que Costa Rica tiene y otros países grandes potenciales en utilizar todo esto de fibras naturales y que hay posibilidades. También todas las necesidades que nosotros tenemos en cuanto a lo que se refiere eh, eh, todo este componente de gestión empresarial y que entre eso es esta comercialización de todas estas MIPIMES para que posteriormente sean un brazo importante para el país cuando estas hagan el traslado a la formalidad. Entonces, eh, eh, ahí podemos resumir don Max y don Heiner, digamos algunos de los, de los temas que con mucho gusto podemos hablar de la industria médica y lo que estamos haciendo en Costa Rica y sobre todo el sector textil para la industria médica. Porque para hacer dispositivos médicos, nada más les dejo ahí el, el gusadito de, de, de... Hay muchos procesos textiles que se llevan a cabo. Ciertos dispositivos médicos requieren procesos textiles. Entonces... Estamos en la mejor disposición eh, para cualquier otra cosa, no sé si tienen alguna pregunta, si tienen más tiempo para nosotros, encantados, ¿verdad? Aquí poder seguir, pero eh, con mucho gusto eh, estos temas, por lo menos de, para que tenga conocimiento la población, las personas que nos escuchen en otros países, para ver la realidad de Costa Rica, que podría también ser la realidad de, eh, sobre todo, eh, de algunas necesidades de, de, de países de la región. ¿verdad? Que son, somos en algunos momentos similares. Don Max y Don, don Heider, con mucho gusto. Don Jorge, eh, Chela, más bien, qué rico el tema que nos brindaron, porque sí estoy de acuerdo con ustedes, no es para un solo programa, más bien, podemos plantear uno con la industria médica, sí, me interesa, sí nos interesa de verdad, porque nos están dando una realidad muy buena, pero aquí, viendo el factor tiempo, porque digo, lástima, porque sí, hay mucho por hacer, mucho por hablar, es increíble lo que se está haciendo. Y para la audiencia, aquí aprovechándome que los tengo yo ustedes dos, ¿cómo, digamos, los podrían localizar a ustedes en el Instituto Nacional de Aprendizaje, en caso de que nos estén escuchando pymes, emprendedores, ya que están hablando ustedes de esta parte textil, y que se dediquen a lo textil, ¿verdad? ¿A dónde los podemos localizar, don Jorge y Sheila? Sí, con mucho gusto, ¿verdad? Primero pues, que todo disculparme con la audiencia porque he tenido problemas con las computadoras y cualquier cosa, en cualquier momento que hay un problema de internet el, el, en el sector también, que me están advirtiendo. Pero eh, me, eh, digamos, en el caso de nosotros, nos pueden escribir a través de del correo jnavarrosolano solano. Vuelvo a repetir, j navarro solano arroba .ac .cr. A nivel de Costa Rica. Tengo mi teléfono a disposición, ¿verdad? Que es el 8836-6133. A través de esos dos medios para orientar un poquito en todo lo que es esto. Sabemos que la demanda es mucha y que regularmente no podemos. Mucha gente quiere capacitarse y hay veces hay que esperar, digamos, los, los, los grupos. Que, porque, por ejemplo, nosotros tenemos más de 30 tipos de curso tenemos 32 programas. Es, es muy inmenso, muy amplio. Eh, eh, digamos en ese sentido. Y en el caso, en el caso de Sheila, que dé la, la dirección de correo Sheila para que lo puedan ubicar y, y algún teléfono. Y mi correo es scedocéspedes.ina.ac.cr, pero también quería invitarlos a que visiten la página de Lina, que hay todas las especialidades, no solo de textil, bueno, y el Instagram bueno. de Lina también, ahí constantemente uh -huh. hay publicaciones de nuevos cursos, de nuevos proyectos, de nuevas ayudas a, a, a la población en general y cosas muy interesantes que hacemos. Y bueno, que nos sigan por, por esos medios también, para que vean todo lo que Lina tiene, este, para no solo en textil, sino en otras especialidades. Cuenten con nosotros, cuenten con cartagomedios.com para eh, cualquier aviso a la población, cualquier promoción, eh, información sobre cursos, pueden contar con nosotros. En, en cualquier momento ahí van a tener nuestros contactos, si quieren que promocionemos o anunciemos alguna actividad de LINA con las puertas abiertas, Cartago Medio nació precisamente para esto, para ayudar y para también ser un socio comercial. También o sea, hay muchas posibilidades en las cuales podemos apoyarnos y, por supuesto, que estaremos, estaremos en la mejor disposición de poder brindar y de, de brindar esa información. Y... Definitivamente, don Max ya, ya, ya tomó apuntes porque definitivamente solo este programa no va a quedar de Lina. Aquí tiene que venir muchísimos más porque se necesita brindar mayor información sobre otros temas, sobre otras áreas que bien lo está mencionando el licenciado Jorge y bien lo mencionó la licenciada Sheila que eh, necesitamos ampliar y necesitamos comentar aún más. Yo creo que nos quedamos así como con ese sabor de que estudia continuar, ¿verdad? Pero lamentablemente el, te, el tiempo nos, nos ganó don Max. Así es, don Heiner, de verdad que, como lo dice un Heiner, lo reiteramos a Jorge, a Sheila Cartago Medios, el Espacio Café Empresarial, está no a cualquier publicación, cualquier dato que sea el Instituto Nacional de Aprendizaje, creo que podemos ver aquí también la parte de relaciones comerciales porque lo decíamos fuera de cámaras, para eso estamos, para ayudarnos en estos tiempos y ver todo lo que es el tema de asociatividad empresarial. Pero si sí les digo, eh, el licenciado Navarro, licenciada Cedo, qué placer haberlos tenido hoy en este espacio. Y sí, vamos a continuar con esto porque es de interés nacional. Muy, de verdad que muy engalanados nos sentimos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio brindado y es un orgullo para nosotros compartir el trabajo que estamos realizando en el INA y en bien de la población, que es nuestra labor y nuestra meta eh, poder ayudar con el trabajo que realizamos, que no sean solo investigaciones de, de armario, sino que de ahí nazcan proyectos, nazcan capacitaciones y ayudas al sector. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a ustedes. También en, en, en mencionarles el INA es muy amplio. Hoy hablamos solo de textil, pero el bien está haciendo grandes cosas en inglés, está haciendo en informática, en metalmecánica, en mecánica de vehículos, eh, en, en, en, en, en electrónica, en industria alimentaria, en, en el náutico pesquero, en turismo, eh, en industria gráfica, ¿verdad? Eh, eh, eh, pero aquí apenas es una partecita en la parte textil y las oportunidades que hay, y ahí podemos con mucho gusto en otro programa pues ampliar todo esto, la industria médica que es muy muy muy importante y que seguirá en los próximos en los próximos años porque ahorita eh, por concepto de manufactura médica Costa Rica en este caso es, es la, la mayor fuente de, de ingresos por concepto de, de exportaciones ¿verdad? Entonces sí, sí podemos hablar de esa parte y qué es lo que está haciendo el, el, el INA en ese sentido y en este caso con mucho gusto Textil agradecerles a todos los que nos escucharon eh, eh, este y que estamos en la mejor disposición, ¿verdad? Nos pueden, como dice Sheila, ver la página de Ina. ahí están los contactos nuestros, para que nos puedan escribir Navarro solano ina.ac.cr, con mucho gusto, y agradecerles a los dos eh, este espacio, y con mucho gusto estamos eh, a su servicio, don Heiner y don Max. Bueno, muchas gracias, don Max. Ustedes piden entonces. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciado. Como le digo, no, eh, como decía género, bueno, licenciada Cedo, licenciado Navarro, abrazos fraternos de verdad. Ustedes ya son amigos de Café Empresarial, así que no va a ser la, sí, la única, va a ser la primera de muchas a toda, de verdad, nuestra audiencia. Un cordial saludo. Qué placer que nos hayan escuchado y que esto quede abierto para más temas con nuestra... Eh, gran institución llamada Instituto Nacional de Aprendizaje y a todos de verdad, muy buenas tardes y nos vemos la siguiente semana con Momento de Negocios.